Chipa, humea, le go, le go, no rushes, paro, ya, <risa> esto no es casualidad, cuando la loca hay atrás, si cuando el día se motiva con el bajo yo nunca quería parar. Get to my La música no me la cambie. Yeah, yeah. Folle, reggaeton pa' que baile. Pa' que se suelte. La música no me la cambie. de la receta, porque pone reggaetón y tú rompes esa dieta, no hay prohibición, ya es tremenda abierta, cuando quiere una porción, a ti te quiero confesar, yeah, yeah, Está de noche y de día, independiente, no le hace falta compañía, y de decente, pero